Saludos, que la paz del Señor esté con ustedes y sean bendecidos Muchos anhelamos la libertad de los vicios que nos atan al pecado Esa libertad la podemos encontrar en Dios Siguiendo el camino de Jesús Haciendo las cosas correctamente para que tengamos bendición en nuestras vidas cuando lleguen circunstancias eh, de prueba tenemos que estar de buen ánimo y estar del lado de dios del lado de jesucristo porque jesús venció a la muerte y si nosotros estamos con él también la venceremos hola muchos pudieran decir que ya para gordo no voy. Bueno, es la opinión de cada quien. Yo sí quiero estar gordo. Voy a comer bastante. Voy a comer más de tres veces al día. Claro que sí, yo lo haré. Voy a comer bastante para estar gordo. Ok, así que bueno, hay que ponerse a buscar las maneras de engordar tomar vitaminas de banana comer las tortas ricas de venezuela espagueti bastante también eh, y carne comer bastante carne para uno poder engordar porque no voy a permitir ponerme flaco flaquito ok quiero mantenerme bien alimentado ok por otra parte, quiero comentarte lo siguiente. Anteriormente estamos hablando de orinar sentado en la casa para no ensuciar nada del baño. Pero he descubierto una forma que es hasta mejor. Es así, se trata de orinar dentro de un vaso y luego echar el orine en la poseta, eso es muy bueno porque no queda olor a orine en no no queda olor a orine cerca de la poseta porque como no le estás usando el orine no va a caer fuera de ella ni cerca de ella solo en el vaso, ok orinas en un vaso y todo bien perfecto y después enjuagas el vaso con agua y esa misma agua la echas en la poseta y listo teniendo todo por entendido me despido y continuaré orando por usted además estaré firme en las leyes del señor por esa razón si tienes algún pedido de oración házmelo saber y yo oraré por ti